¿Qué significa mi cabello para mí? Eh, cultura, eh, tiempo, nuestros antepasados, eh, belleza, libertad, mm, ¿qué más? Creo que todo el complemento de hermoso y natural posible. Para mí libertad es pues, el complemento de, de armonía, de paz, una porque nosotros estuvimos en unos tiempos de esclavitud, de que no podíamos mostrar nuestro cabello natural, de que teníamos que taparlos con pañoletas o, amar, o amarrarlo. Entonces creo yo que libertad es expresión, entonces yo me expreso con mi cabello y demuestro lo que soy.